Bueno Vamos a buscar primero por la casa No hay nadie, nada Ok hmm. A ver... No hay nadie Ah... Uh, hmm. No veo a nadie Aquí no se puede... No se puede pasar Vale Ok. Hay que una habitación. Oh. Uh. Oh. Huh. Bueno. Vamos a ver. Ok. ¡Capis! Ja ja, ¡Ja, ja! te voy a comer! ¿Está? ¿Está? Vamos para tu casa. Vamos. Entonces, tú eres el que vive en la mansión de una concha, ¿no? Eso es lo que me acabas de decir, ¿no? Sí, sí. Sí que lo es. Esa es mi casa. Vamos para allá. Vamos. Okay, entonces es aquí. Ah, entonces es aquí. Dices, ¿no? Bueno, entramos. Esto... en el baño. ¿Alto policía? ¿Eres el zombie? ¿Está aquí? Oh, no, me han pillado. Eh, sí, sí, sí, sí soy. Eh, ¿Pasa algo? Ah, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, ah, ah. ah. no, ¿Es, eres, eres el poli? ¿Me está diciendo que eres el poli? Ok, me, me escapa Corre, corre Corre, al árbol Hay que ir al árbol ¡Ah! Oh, ¡Corre! ¡Corre! ¡Al árbol! ¡Corre! ¡Ah! Oh. Aquí no voy a pillar. Bueno, vamos a ir al árbol en el que no me pilló. es más grande. Así que aquí impos imposible. ¡Eh!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 y así acabó la historia del zombie. Espero que os suscribáis, darle like, suscribiros y compartir para que me ayuden. Aquí, la canción Ya se acabó la historia del zombi que no quería la justicia entonces él se lo merecía lo que le hizo el policía espero que os sus escribáis y es así podré decir que él se suscribía. ¡Adiós! Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Os veo en la próxima. Dios. Adiós, adiós.